Hola a todos y todas, bienvenidos a este tutorial que está hecho como consecuencia de que ayer no pudimos instalar la barra de eh, OnCode, el certificado en los ordenadores del, del colegio, así que vamos a ver cómo se puede hacer. Como veis ya tengo abierto el explorador de Internet Explorer. Aquí arriba, en esta zona, no aparece nada, no lo tengo instalado por ahora, ningún icono, ni coloreado ni sin colorear. Y entonces lo primero que vamos a hacer es ir a la página de Preclick. Accedemos a Preclick.com. Vamos a irnos a la tercera sesión que es donde hicimos eh, esta explicación. Y vamos a bajar hasta donde pone barra herramientas on code. Le damos, clicamos ahí y ya nos lleva directamente a la página web del código OnCode. Como podéis ver aquí pone barra de herramientas OnCode para Internet Explorer que es lo que vamos a explicar hoy. Como veis eh, tenéis que tener la versión 5 de Internet Explorer o de ahí en adelante. Seguramente, como lo tendréis actualizado, porque se va actualizando solo, vais no está en ningún problema, y os en una versión superior o igual a la 5. Le damos a descargar, y se nos abre un diálogo de que si quieres ejecutar esto que hemos descargado. Le damos primero a guardar, se va a guardar en descargas directamente, y después le vamos a dar, cuando pongas en completo, a ejecutar. Nos vuelve a salir un diálogo eh, diciéndonos que si damos permiso para que realice los cambios necesarios para la instalación. Por tanto le decimos que sí. Y nos dice que, bueno, que es necesario cerrar la ventana para iniciar la, la instalación. Le damos a aceptar. Empezamos con el, eh, el diálogo de la instalación. Le damos a siguiente. Aceptamos las condiciones estoy de acuerdo eh, bueno aceptamos la, la configuración básica que ya nos ofrece para no complicarnos la vida le damos a siguiente next y se va uh, te dice dónde se va a instalar lo podéis cambiar si sois usuarios avanzados pero en principio se instala en el archivo de programas que tiene el ordenador el disco duro así que le damos que instal y sin ningún problema una vez pone aquí completo que lo tenéis instalación completa le damos a cerrar y nos dice que se ha instalado con éxito. Tiene una opción de, de un README, de un leame explicativo, pero no la vamos a utilizar en este caso, le decimos que no. Y lo que tenemos que hacer ahora es abrir ya directamente un nuevo navegador de Internet Explorer. Si no sale, lo que tenéis que hacer es botón derecho sobre la barra y darle a las opciones que tiene, tiene dos opciones la de estatus vale, que es esta de aquí y la de el sello, de acuerdo por ejemplo, esta, ahí podríais hacer la búsqueda, si os acordáis eh, teníamos la opción de buscar con texto o con una, una url eh, lo que quisiéramos aquí y ver si tiene el código o un code, por ejemplo Vamos a poner la Sociedad Española de Cardiología. Eso sería como lo que hicimos ayer de la barra de búsqueda. ¿Vale? Y nos da todos estos enlaces. Yo este habitualmente no lo utilizo, ¿vale? Así que lo voy a deshabilitar. El que utilizo sí que es... El del simbolito. Entonces el status. OnCodeStatus. Lo voy a habilitar. Quito la búsqueda. Y dejo solo el status. Como veis ahora solo aparece aquí. El sello. Sin color y tachado. ¿Eh? Este sitio no está acreditado por OnCode. Esta es la página de Google. Vamos a empezar con las búsquedas, Sociedad Española de Enfermería Cardiológica, la tenemos aquí, entro dentro de la página y como veis sí que está acreditado, vamos a información para profesionales y por ejemplo vamos a publicaciones. Vamos a manual. Rehabilitación cardíaca. Vale, yo ya estoy consultando todo este texto. Incluso puedo entrar en sexualidad y cardiopatía, por ejemplo. Vale, incluso descargándose este PDF, fijaros cómo me dice que sí que está acreditada esta información. Vale, eso es un claro ejemplo de información acreditada por OnCode. ¿De acuerdo? Es información bastante válida. Bueno, vamos a volver a Google. Vamos a buscar la Sociedad Española de Urología. Sociedad Española de Urología. Entramos en ella y para nuestra sorpresa no está acreditada. Lo veis ahí que está en gris. Muy bien, está la Sociedad Médica de Urología. Ellos no han pedido que OnCode le acredite la, la fiabilidad y la, y la seguridad de contenidos de, de su red en torno a información de la salud. Volvemos a Google. Vamos a probar ese caso que ayer nos sorprendió un poquito. Nos vamos a ir a, a Sociedad Española de medicina eh, era naturista y cuando entramos en su web vemos que no está acreditada de acuerdo no obstante si esta misma web la buscamos en otro, en otro sello de calidad como fue ayer el WIS, web de interés sanitario de portales médicos, sí que la tenía aceptada. Por eso decimos que siempre el sello on code es más restrictivo. ¿De acuerdo? Pues espero que os sirva este sello para saber que lo que estáis leyendo está más o menos correcto y es, está revisado al menos por alguien y que podéis aplicarlo, aplicarlo a vuestra práctica habitual diaria. Un saludo y gracias de nuevo por venir al curso y espero que lo aprovechéis.